Padre me dijeron que yo no era para ti. Que como me he visto y de lo que se dice de mí. Solo te digo que conmigo serás feliz. Por eso ahora hoy te voy a robar. Dile a tu padre que soy tu flight. Aunque no quieran, igual voy a amarte. tira la mental, pero estamos aparte. Te voy a llevar a estar en todos los moles pa' que hablen Aunque no quieran, ni vuelvo a sacarte cuenta más que antes Y tu mamá Que tanto habla de mí Si no sabe nada Y si supiera Daría mucho más asustar. La ropa no hace mi persona solo más pide que no la deje sola. La vista su vueltita con la mía que ella quiere solo vacilar. No le vengan a estar más con un cuento, Por eso que siempre me busca, ya que sabe que soy el hombre más puesto En la semana me acompaña a todos los estudios para grabar. El viernes por la tarde nos arrancamos. Para el cine, para el a Y yo no sabes cuánto pienso en ti. Toda la noche que lo hicimos, parecía el paraíso, mami. Sabes que te toqué y te probé ton siendo prohibidas sigan moviendo en la escondida Hoy te voy a robar Tira tu papel que soy tu blight Aunque no quieran ni voy a amarte Tira la mente pero estamos aparte Te voy a llevar a gastar en todos los moles pa' que hablen Aunque no quieran voy a sacarte De la población aunque me cueste más que antes. Mati corvalar, coro a la... Díselo, visto el lago